La comunidad foral de Navarra del 82 se levantó gracias al diálogo, al acuerdo entre diferentes sensibilidades políticas, a la unión de una Navarra diversa en torno a unos principios comunes y al compromiso por la defensa de unos elementos de unión, los fueros, que durante siglos habían conformado la esencia del reino y que ahora debían encajar en el marco de un Estado moderno. Esta cultura del acuerdo va más allá de nuestras estructuras institucionales. Nuestra propia convivencia social gira en torno a la concertación y, sin ir más lejos, preside un gobierno que nace del pacto. La pluralidad de Navarra nos aboca a converger y eso marca carácter. Los navarros y las navarras hemos aprendido a ser más abiertos y tolerantes, más comprensivas con la diferencia y menos reaccionarias ante la discrepancia. Porque la clave, que es el pacto, se alcanza entre personas. Requiere una actitud activa de escucha y supone un esfuerzo que deriva en cesiones, y compromisos, pero el pacto siempre nos hace mejores. Todo lo que hemos conseguido en Navarra ha sido gracias al diálogo. El amejoramiento nos ha marcado un camino, pero el triunfo de recorrerlo ha sido de la ciudadanía. La ley de 1982, mucho más ambiciosa que la ley paccionada de 1841 y a la que superó notablemente, permitía a Navarra integrar a sus instituciones todas las facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional y asumir, conforme a sus propios criterios, servicios públicos hasta entonces gestionados por el Estado, como la educación, la sanidad, la vivienda, las políticas sociales, la administración de justicia, el urbanismo, el medio ambiente y otras. Ese mejoramiento fue y sigue siendo la norma principal que rige nuestras instituciones forales, tan importantes en nuestra vida diaria, y establece un sistema político propio de las democracias occidentales más avanzadas. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.